Derechito Luis y somos R.E.S.E.S.I.N. Y en esta ocasión especial venimos a mostrarte algo que ya al día de hoy, en el 2022, en pleno 2022, nos resulta increíble. Una máquina de café en plena ciudad de Buenos Aires que... Cuyo café cuesta 20 pesos. Nada más que 20 pesos que puedes pagar con tu sube. Entonces ahí, es café con leche, cortado, largo, corto, capuchino chocolate, con azúcar, sin azúcar, para pagar. Acá vas a ver que podés regular el azúcar y no se paga con moneda sino que realmente 20 pesos. Es increíble. Increíble que al día de hoy una máquina en toda la ciudad funcione así. Encima con la sube. Hemos visto este tipo de máquinas. Ops, ya vieron mi saldo. Ya vieron que estamos ahí a agotarse el saldo de la sube pero si sí, es increíble que esto ya lo vimos en aeropuertos vimos en algunas empresas pero 20 pesos posta es impagable en cualquier lugar pregúntaselo a cualquiera cuánto es tu café a ver vamos a pasar la sube ahí nos pasa el saldo y na na. na, na, na ¿dónde están las opciones abajo estarían las opciones tenemos que tocar si queremos mucha mucha azúcar mucho poder o ah, al costado tres mira también Puedes tomar una lágrima, otras cositas. Y ahí recién nos, nos cobra. Primero tenés que elegir lo que querés y después te cobra. Ahí sale de la nada el vacín. El vacín que empieza a cargarse con de todo. Con tu pequeña cápsula de Nespresso. Va, no es un expreso, pero tiene la misma calidad de Nescafé. Así que sí, va a tener buen sabor. No se preocupen, va a tener buen sabor. Y sí, es tamaño de bolsillo. Es tamaño de café de bolsillín, pero... ¿Qué sirve, ahí está saliendo glu, glu, glu, glu, glu. es increíble que al día de hoy, después de 20 años después de 20 años desastrosos del país, todavía hayan máquinas así funcionando, funcionando para sus trabajadores, funcionando para cualquiera que quiera pasar por acá, y ahí dice, vida lista a sacarla, recién mostraban una imagen de cómo era la copita llenándose y verán, te viene con el palillo para que revuelvas, para que revuelvas el azúcar, ¿vieron toda esa espuma? es buenísimo, la espuma sale tal cual, como debería salir tu es café, como deberías ir tú un expreso, lo tenés ahí, no vas a 20 pesitos, es más barato que una media luna señores más barato que una factura, más barato que unas galletitas y que un alfajor, y te lo tomás al toque, claro que sí, con un sabor espeso con un sabor fuerte, con un sabor, te digo realmente copada. así que siempre que podamos pasar por una de estas máquinas, aprovechala compraste un par y lo obtiras. Lo obtiras ahí en el techo de basura general o también en el de reciclaje, si puedes limpiarlo. Y también nos vamos a encontrar con una maquinita ya de galletitas, de postres, galletitas típicas de Argentina como una danza tour, como pituzas, como un cereal mix, una barrita de bauquita, cofler aireado, tenemos ahí alfajor bonobón, tenemos... Bueno, Turron, tenemos también las galletitas Maná, las rumbas, las orios, las amores y gaseosas. Y estas también tienen diferentes precios. Vos tenés que poner el código, pues pagarla cuando sube. Pones el código, el número de cuál es el objeto que querés y te lo va a cobrar. A ver qué podemos poner. Vamos a elegir, vamos a elegir. A ver, un alfajorcito, Jorjito. ¿Cuánto cuesta en esta máquina? Vamos a ver si el precio acompaña. Ponos el número 3 de Dios y está. 130 pesos, 130 pesos, el número 32, la verdad no nos conviene, vamos a poner el de las pitusas entonces, 13, 13 nomás, y una pituza está, <risas> 135, lo que es la inflación, pero bueno, somos recién, esperamos que esto te haya divertido.